Perú contra el congreso en menos de tres minutos. Todos somos la crisis que estamos pasando mundialmente. Gracias China. Pero como si no fuese poco, hace unos días en mi país donde yo resido, ha pasado algo que literalmente ha marcado la historia de este país. Así que me voy a poner en modo Axel para resumirte en menos de tres minutos todo lo que ha pasado en estos días. Start up. Todo inicia con el mandato de nuestro papi, tu presi, mi presi, nuestro presi Vizcarra Él está gobernando todo tranquilo hasta que les llegan unas denuncias, no sé cuáles, porque no te lo voy a decir muy detalladamente este, este resumen. El Congreso al ver esto llama a abacarlo por incapacidad moral lo salvo tan dispuesto a patadas. Esto haría que ellos elijan un nuevo presidente y sin preguntar a la población. Y esto sería lo que rebalsaría el vaso. Y con María la paciencia de toda la población, así que salieron en voz de protesta, ya que en menos de cuatro años ha habido como tres cambios de presidente. Primero con la renuncia de nuestro tío PPK y luego se ha reemplazado por Vizcarra y luego este lo botarían y iban a poner a otro más, a otro nuevo. Y este tenía denuncias, ni siquiera había terminado sus estudios. Así es como Takus, Bryans, Kpopers, LGBTI. Feministas, loteros, levas army Todos, todos, gente como tú, como yo, universitarios Todos, todos, inician una pelea En contra de las fuerzas del Orlen Durante una semana, habiendo dos muertos y varios heridos Al final esto no sería en vano Ya que lograrían su cometido Y es que el que renuncie el actual presidente Medino, tú uno más representa, hijo de... Y hasta la fecha yo no se sé sabe quién va a ser el nuevo presidente, ya que el otro hicieron que lo renuncien. Y eso es lo que pasó hace unos días. Esto nos deja una gran lección, que si el Perú se lo propone, si todos se lo proponen y si todos se unen, logran cosas impensables como hacer que renuncie el actual presidente o el que era actual presidente. Y no solo eso, también abrieron una investigación en contra de ellos. Y también de su primer ministro Así que todo se nos confunde feliz Bueno, no tan feliz ya que dos, dos de los protestantes murieron Y muchos ya tenemos mucho respeto a esos protestantes Así que desde el canal del Yuki Les mando con y así Grande Así que este video sería Sería memoria de esos dos Héroes, porque eso es lo que son Son héroes Que sacrificaron por el país para que haya un cambio Descansen en paz, chicos sin nada más que decir, no olviden suscribirse, darle like, comenten que esto me ayudaría mucho y ayúdenme a crecer este bonito canal. Que pueda hablar cualquier tema. Sí, pues es raro que un canal de anime hable sobre política. Bueno, no sé si también estoy hablando sobre política, pero solo quería informar y eso es todo. Así que sin nada más que decir, yo me despido. Sayonada. bye. Time out.